En este tutorial voy a mostrar cómo redimensionar una imagen para que ocupe menos, um, con tres programas diferentes, que es PicPic, XMView y GIMP. Bueno, pues he buscado un paisaje de un tamaño bastante grande, pues 1600, este por aquí por ejemplo, es un poco feo, o este, 1920x1080, una esas son las dimensiones de la imagen, <coughs> Entonces voy a descargar la imagen. Un botón derecho. Imagen, como le voy a poner una carpeta de trabajo que se va a redimensionar. Imagen grande. Bien, pues ahí tendría. Si... si abro esta imagen y la pongo a tamaño real, pues es una imagen bastante grande que se sale de la pantalla, con lo cual para un ordenador pues podría ser excesivamente grande. O si quiero usarla eh, pues en un documento, en una página web que se va a mostrar en un tamaño pequeño, pues no tendría mucho sentido. Así que muchas veces es conveniente pues hacer que la imagen sea más pequeña. Bueno pues voy a empezar con GIMP cómo cambiaría el tamaño de esta imagen a una imagen más pequeña. <coughs> voy a pulsar en abrir. Busco una imagen. Vale, utilizando la herramienta de escalado de capa pues podría cambiar el tamaño. También en imagen tengo una opción que es escalar la imagen, que es quizás lo más rápido. Hay que tener cuidado para que este eslabón esté unido de tal forma que la imagen no se deforme. Si no está unido, lo que va a ocurrir es que podemos cambiar las dimensiones, el ancho o el alto, independientemente y la imagen se deformaría. Si lo tengo unido, pues eh, lo cambio. Una imagen de 800 por 600 aproximadamente un ancho pues es suficiente para mostrar en un ordenador. Bueno, pues elijo ancho 800 y el alto nos lo cambia automáticamente. A continuación toco escalar y ya tendría la imagen escalada con suficiente resolución como para que se vea en una página web o en un ordenador suficientemente bien. <coughs> lo siguiente sería exportar hay que tener cuidado, si le voy a sobreescribir imagen, eh, lo que voy a hacer es machacar la imagen anterior. Con lo cual es mejor darle a exportar como. Y voy a añadir aquí al nombre GIMP. Y la exporto. ¿Vale? Con las opciones por defecto mismo, pues ya es suficiente. Y yo tendría con GIMP, pues, mi imagen exportada. En cuanto al tamaño, solo el peso, pues la imagen original ocupaba 662 kilobytes, la imagen reducida ya ocupa 141 kilobytes. Así sería como quedaría, pues dependiendo del uso que le queramos dar, pues sería más que suficiente. El siguiente programa es XNView, del cual hay una versión también portátil. en Portable Apps la podemos descargar, pues busco mi imagen de nuevo, la imagen original era la imagen grande, abro y aquí tengo un botón que se llama redimensionar que me va a permitir cambiar las dimensiones de la imagen de la misma forma. Mantener aspecto es la parte más importante para que la imagen no se deforme. <coughs> Y si modifico eh, el ancho automáticamente el alto, también se modifica porque lo tengo con mantener el aspecto. Pulsamos en aceptar. Y lo siguiente que habría que hacer sería guardar. Voy a darle a guardar como. Um, bueno, esto daría ya hay más imagen pequeña, más bien. XM... Ya tengo con el segundo programa la imagen exportada. Este la reduce incluso todavía más el peso de aspecto, pues va a quedar más o menos igual. ¿Vale? Cada programa utiliza sus algoritmos y algunos tienen algoritmos mejores, otros peores. Más o menos el resultado es igual. Y por último con PicPic, que también existe versión portable, abrimos una imagen existente. Y de nuevo, cogemos la imagen original. Y aquí tenemos el, la opción de redimensionar. Y en este caso, vamos a redimensionar la imagen. Cambiar el tamaño de la imagen. Podemos hacerlo a escala, por reducirlo al 50%. O un tamaño específico. Y de nuevo aquí tenemos la marca de mantener aspecto para que la imagen no se deforme. Hay que dejarlo marcado. Pues igual, si cambia 800, automáticamente la altura me la cambia. Pulsamos en aceptar y ya me ha redimensionado la imagen. De nuevo, aquí elijo guardar como. Como el formato que estoy usando es JPG, pues guardo con JPG, pero podría elegir otros tipos de imagen. Ahí tendría. Y esto sería con PicPic, que es el que consigue un tamaño, <coughs> es el peor tamaño, el que mejor tamaño, el tamaño más pequeño que obtenemos en cuanto al peso del archivo, pues es XNView. Vale, el resultado sería este, que más o menos es igual. Esta es la original. Con GIMP, con XNView, y con PicPic. bueno vale, prácticamente, el resultado es el mismo en cuanto a la visualización, pero el peso el más pequeño es el de Xenview.